es que la función de los regidores, la principal función de los regidores, es la de la fiscalización. En ese contexto se da esta discusión porque el Honorable Señor Alcalde somete al Consejo de Regidores un expediente donde solicita la aprobación para el reintegro de una cantidad de cheques que, a lo que escuchamos de la Comisión de Finanzas, porque nunca tuvimos a mano, ningún regidor ha tenido a mano el expediente solamente la Comisión de Finanzas, eso alcanzaba un monto aproximadamente de casi 2 millones de pesos y que ahí se incluían cheques del año 2016, del año 2017 y del año 2018. Y que el informe de la Comisión y el informe de la Contralora, que es la que debe fiscalizar también conjuntamente con el Consejo, simplemente era que el Consejo aprobara el reintegro. Hubo una reacción nuestra en el sentido de que para reintegrar un cheque que ya ha cumplido con su vigencia no había que ser contador, ni había que ser un especialista de la NASA. Que simplemente lo que estábamos diciendo era que la Comisión y la Contralora deberían exigir un informe qué había pasado con ese dinero, de esos cheques del 2016, del 2017 y parte del 2018. Porque todo el que conoce mínimamente de administración sabe que el año fiscal termina el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué pasó el 31 de diciembre del 2016? Que esos cheques que estaban hechos en el 2016 no fueron reincorporados en el presupuesto del 2016. ¿Qué pasó con el dinero de esos cheques del año 2017 que no fueron reincorporados al presupuesto del 2017? Entonces, ¿cómo a finalizando el 2018 esos cheques se están reincorporando solamente con un informe diciendo que los beneficiarios de esos cheques no habían pasado a retirarlos? Eso es increíble, eso es inconcebible. ¿Qué empleado? Porque incluía dinero de la cuenta de nómina. ¿Qué empleado que trabaje un mes va a esperar tres años para no retirar su cheque? Eso amerita una explicación, eso amerita una investigación. Y eso era lo que estábamos pidiendo. ¿Qué es lo que resulta? Que el honorable presidente de la Comisión de Finanzas, en vez de argumentar su informe o en haber admitido que habían cometido un error lo que se destapa es haciendo acusaciones de que el presupuesto del 2018 se había aprobado rápido por un figureo, siendo él el presidente de la Comisión de Finanzas y haberse durado más de un mes discutiendo ese presupuesto y él no haber participado en una sola de las reuniones. Eso provocó de que lanzara unas una palabras descompuestas sobre nosotros, que, hubo que se produjo entonces una reacción y donde hubo también un intento de que hubiera una confrontación física cosa que yo entiendo que no debería haber sucedido entre dos personas que están llamadas a discutir con argumentos. Eh, ayer nosotros como Comisión de Finanzas fuimos apoderados de, de un reintegro de cheques eh, por parte de la, de la alcaldía de Alex Díaz y nosotros procedimos a mandarle esos cheques a la Contralora Municipal para que ella estudiara eh, el expediente de, de esos cheques. Ella nos rindió un informe a nosotros como comisión y un informe favorable, ella hizo el análisis de todos los cheques, nosotros vinimos aquí ayer como, como regidor, leímos el informe de, de la comisión de nosotros de finanzas y el de ella como contralora, eh, lo cual eh, el colega Miguel Ángel de Alejo hizo algunas observaciones en las cuales eh, el, el consejo de regidores la cogió pero yo le hice una observación a él que esos cheques estaban o sea, en el ayuntamiento, desde de el 2016 y 2017, que cuando él era presidente de, de la sala capitular, esas evasiones que nosotros hicimos ayer, fue la que él debió de haber hecho cuando él era presidente de, de la sala, y cuando se aprobó el presupuesto el 29 de diciembre del 2017. Parece que esas cuestiones a él lo, lo, lo, le molestaron, Ahí vino la discusión y no sé por qué la acusación es de, de robo, que, porque lo que está alegando, como que nosotros estamos tapando de que, que, que cuestión al alcalde, pero nosotros en ningún momento hemos tapado nada, simplemente son unos reintegros de cheques eh, que se hacen normalmente. Aparentemente, lo que pasa es en el fondo que ellos están teniendo problemas eh, aquí con la administración y parece como que ayer. Los reformistas. Eh, están teniendo problemas con la administración y ayer parece como que tenían algo eh, planificado y eso fue lo que pasó. Pero no entiendo por qué la, ese tipo de acusaciones, porque no vienen al caso. Dos compañeros discutiendo, discutiendo, no se pusieron de acuerdo sobre algo que se discutió ahí y nada, pero no pasó nada. Eso debe es, es decirse, se un delincuente entre ellos no. Bueno, eso habría que preguntarle porque es una falta de ética, moral. Doctora, ¿y realmente esas acusaciones que ladrones y le han tocado y, eh, podrían hacer una investigación al, al consejo? Bueno, ahora, que habría que ver si lo que ellos se dijeron, ellos tienen prueba para decir eso, ya eso está fuera del mundo. Pero ¿no se va a crear una comisión para investigar esas acusaciones tan fuertes? Habría que ver si no fue el momento. ¿Se va a crear o no una comisión? Lo, vaya, a, lo vamos ¿no? a valorar. ¿Se, ¿Se van a, a investigar? Caso? No, no, lo vamos no, a, no, a valorar. Atender. ¿Y por qué no investigar? haciendo un, una, una acusación? Lo vamos a valorar. Atender. Cuando te digo que lo vamos a valorar, vamos a ver los videos y entonces después te vamos a decir.